de la Segunda Guerra Mundial y que yo eh, eh, tenga noticia, no ha habido otra eh, eh, reunión ¿verdad? Eh, en donde todos los pueblos y todas las culturas tuvieran un diálogo diatópico, intercultural y sobre todo en una posición... En donde eh, hubiese o existiese el mandar obedeciendo una horizontalidad de ecología de saberes, en donde cada uno tuviera eh, toda una eh, performance, eh, dice la, la, la doctora Fabia Donón, que mi, me robo su frase, de, de cómo eh, es el derecho y finalmente eh, a las personas a quienes eh, eh, crean justamente esta movilización social Yo eh, quiero. Eh, eh, eh, decirles que eh, en ese sentido eh, nos eh, queda muy claro de que debe, debe existir una visión, al menos en México de la comunalocracia y esa visión de la comunalocracia es a través de cómo las comunidades pueden hacerse de sí mismas a, a partir de un proceso de empoderamiento comunitario de sus propias lógicas del derecho si seguimos pensando que la solución de los derechos humanos de los pueblos indígenas esté en el indigenismo o en el multiculturalismo o en el reconocimiento de los derechos indígenas por parte del derecho positivo nacional, ese es tan solo una parte de la interculturalidad o la interlegalidad que vivimos. Me parece ahora todavía mucho más interesante partir de cómo en México sería necesario Regresar a los acuerdos de San Andrés Larrainza, que ya eh, eh, más que los están están pues, eh, eh, encharcados, están olvidados, están archivados, y que a partir de esos eh, eh, esfuerzos de eh, San Andrés Larraiza se pudiera pensar en una nueva carta magna. Una carta magna que no parta de nuestros principios, además liberales e incluso eh, eh, este occidentales. Porque la nueva Carta Magna, que no podría ser este, eh, menos que lo que se ha logrado en, en Bolivia, tendría que ser una Carta Magna además que comenzara al revés de que como nosotros la construimos. Tendría que comenzar con los derechos colectivos y terminar con los derechos individuales, para que sobrepese más la visión social, la visión comunitaria y los derechos. En la página 98, no porque esté aquí Agustín, este, eh, lo estoy citando, que conste. Pero nos dice sobre este gobierno comunitario indígena. Y conste que ya tenía mis notas antes de que llegaras. Yo no tenía ni siquiera idea de que ibas a llegar. Pero para que veas que eh, eh, había visto cosas muy interesantes, no solo en tu texto, sino eh, en general, porque eh, redondean. Dice... La configuración legal, él se está refiriendo a San Luis Potosí, dice, tiene las siguientes novedades. A. Ah, la instauración de una firme tendencia al reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno. Al otorgar facultades y competencias, se define una jurisdicción para la actuación de las autoridades indígenas a quienes se reconoció personalidad jurídica y la calidad es sujeto de derecho público que junto con eh, la de San Luis Potosí y ahora la de la, de la Ciudad de México, son eh, las únicas a nivel nacional. Con esto, esta reforma llevó a su límite legal máximo a la reforma federal. Esto quiere decir que también quizás desde los estados podamos avanzar más en las legislaciones nacionales. Contrario a esta visión estadocéntrica, esta pirámide que señana, de ¿no? geometría del poder que todo va de arriba para abajo, ¿no? internacional, nacional y eh, local b. El distanciamiento de la lógica, que esto es lo que más me gusta, colonialista e imperante en la mayoría de la legislación indígena de nuestro país, que tiende a subordinar las decisiones comunitarias, cancelando en la práctica las decisiones autonómicas. En estos casos se genera una burocracia y figuras asociativas que terminan suplantando y desgastando la autoridad indígena propia. c. La tendencia generadora de una legislación autoaplicable, que no requiere de una burocracia externa y adicional para validar o convalidar las decisiones indígenas, es decir, para garantizar la vigencia de sus derechos. De. El esfuerzo local más logrado en términos de ejercicio y aplicabilidad de las disposiciones legales, en virtud de que los derechos concedidos se elevaron por encima de los otorgados en el nivel federal, asegurando su aplicación mediante instrumentos como el padrón estatal de comunidades indígenas, que ellos elaboraron pues, en el marco de San Luis Potosí. Esto me parece que eh, justamente apunta en lo que eh, serían las demandas que nosotros eh, eh, tenemos eh, tenemos en, en el que hacer Me hubiera gustado en el libro eh, eso ya es opinión propia tener unas conclusiones eh, es decir después de una presentación eh, eh, muy importante de temas verdaderamente relevantes para México tener eh, finalmente un, eh, eh, un proceso de conclusiones en la primera parte si lo tenemos en los alcances jurídicos con tu texto. Me hubiese gustado verlo en el otro, eh, sé que estoy pidiendo un exceso, porque para un libro de 500 hojas, hacer un resumen, eh, pues eh, yo creo que ya es una tarea más bien pues, para los, eh, lo, antiguamente se decía los prosadores, ¿verdad? o para los exegetas, o para los que estemos leyendo el libro, eh, de, de, pero eh, eh, en, en el límite, Creo que eh, en todos estos textos que son sumamente interesantes, cada uno de ellos eh, simplemente he dado énfasis en, en algunos de los textos, eh, culminan de una manera eh, sumamente novedosa y en, en, la, en, la, en la última parte de la introducción eh, la, la, la, la, la doctora eh, nos, eh, nos brinda unas palabras que me parece que redondean un poco lo que yo he querido pues, tratar de desbozar por aquí, nos dice página 37 por aquellos de los que son muy acuciosos eh, como podemos observar varios de los trabajos que integran el presente volumen están comprometidos con la revelación de confrontaciones en el interior de las comunidades y ante actores externos en tanto de que son parte de la construcción de sociedades que buscan el reconocimiento de la diferencia y el ejercicio de derechos legítimos Igual que la sociedad nacional, crecientemente perfilada a estimular la convivencia respetuosa entre grupos culturalmente diferenciados, las sociedades indígenas comparten el reto de procesar el disenso. El Solo nos resta agregar que en el presente volumen es el resultado del seminario Democracia, Cultura Política y Derechos Ciudadanos, procesos de yure y de pacto realizado por el Colegio de Michoacán. Y eh, ella eh, a continuación eh, agradece eh, eh, eh, todas las, eh, a todas las instituciones que apoyaron. Y quiero decirles, pues, para nuestros eh, queridos alumnos de aquí del seminario, que las bibliografías que se manejan acá no solo son actuales, sino que son bibliografías sumamente especializadas y nos muestran con toda una pluralidad de ideas, de distintas miradas, desde la interdisciplina, desde la transdisciplinaridad, desde el derecho, desde las visiones también que tienen diversos enfoques, unos quizás más de género, otros que tienen enfoques más jurídicos, otros más... Eh, eh, eh, eh, eh, realizados en, en el campo digamos de lo que podríamos decir la dogmática o el derecho comparado y que me parece un esfuerzo no menor en ese sentido me parece que el, el libro tiene eh, una, una calidad que no es porque estén aquí los eh, autores del, del libro eh, pues lo diga tiene una calidad, tiene una rigurosidad que pocas veces observamos en nuestros distintos libros pero sobre todo tiene algo esencial tiene una estructura tiene un cuerpo eh, que eh, como los mejores vinos verdad eh, que se dejan aprovechar que se acuerdan eh, son orgánicos y esta es una obra orgánica no es como a veces pues los coordinadores del libro hacemos que eh, tutti frutti metemos eh, los textos sino que se nota que detrás de este trabajo hay una ardua eh, comprensión de lo que está pasando en México y sobre todo de un, eh, las posibilidades eh, académicas que han tenido eh, los editores para ir pensando de qué manera se pueda ordenar y de qué manera se pueda eh, articular eh, de una manera coherente eh, todo un discurso eh, que nos devela lo que está sucediendo en México y sobre todo pues, eh, que nos eh, da un panorama excelente de lo que son las constituciones estatales y algo pues, que no hemos podido ver en, aquí en el seminario, más que en casos muy, eh, pues, eh, muy eh, pan, o panorámicos o pues, eh, de muy pocos eh, estados. Y en esta obra pues, eh, tenemos pues, no a todos los estados que han hecho reformas eh, estatales, hay muchos más estados que han realizado reformas eh, estatales eh, justamente pues también en Sinaloa eh, hay, eh, eh, se están eh, eh, pensando también en todas estas reformas pero eh, el libro me parece que es una obra que eh, eh, aporta y que además es una obra que está muy bien eh, eh, eh, eh, dirigida y que es una obra además que tiene pues eh, toda una calidad eh, técnica, incluso estética lo pueden ver ustedes en incluso en la, en la fotografía de la portada, que es eh, pues, todo el, el proceso autonómico de Cherán, y, en, en el cual pues, la autora ha estado eh, eh, como parte de este eh, proceso eh, difícil de los eh, pueblos indígenas, y a mí no me resta pues, más que agradecerles su, su paciencia, ¿verdad? porque ya no habría otra, y pues, sobre todo la presencia de ustedes, queridos amigos, de que nos acompañen en este ya espacio, quizás ya, pues ya un poco eh, tarde pero eh, más vale, como dicen mi pueblo, tarde que nunca pues estamos aquí y eh, queremos decirles que creo que ya solo hay dos ejemplares, por si alguien más eh, está interesado, me imagino que los que se quedaron se quedaron para buscar ejemplares y dejo de, de, hasta aquí la presentación. Sí. Muchas gracias doctor, bueno pues ahora le, le cedo la palabra a la doctora la doctora de, bueno, la coordinadora de esta obra, que ya tuvo a bien darnos un panorama el doctor Orlando Bueno, eh, gracias por su presencia, ya es un poquito tarde, no me voy a tardar mucho. Eh, quiero dar las gracias a Carlos, Claudia, a todos los organizadores y bueno, eh, quisiera nada más decir algunas cosas. Me da mucho gusto que esté Agustín aquí, yo creo que debería estar aquí acompañándonos en el Presidium ¿no? Este, es un parte de, de la construcción de este libro este libro es un libro colectivo ¿no? en el que eh, pues se conjuntaron trabajos, no es la suma de una serie de trabajos eh, como le comentaba el doctor Ordoña, sino que tiene en efecto pues, eh, ejes que lo articulan y el resultado de un seminario de 2013 entonces casi imaginarán lo que implica de, todo el trabajo que implica que finalmente salga un libro ¿no? es bastante laborioso eh, pero finalmente salió a la luz y espero que sea una obra que pueda ser pues, leída, eh, criticada, este, comentada eh, en todos los sentidos y quiero también decir que esta conjunción de trabajos tiene, es diverso, es decir, no solamente tiene desde distintas disciplinas, antropología, sociología, abogados, sino también de distintas posiciones políticas. A veces solemos armar libros en donde todos pues, tenemos más o menos como la misma posición, ¿no? es que somos amigos y bueno, trabajamos con los mismos temas sobre la misma línea política y aquí tratamos de conjuntar de distintas posiciones políticas buscando el diálogo. Porque a veces nos juntamos y nos descalificamos, pero no, yo creo que aquí lo que intentamos fue construir puentes de diálogo en el que obviamente hubo quienes reafirmaron sus posiciones otros las matizaron o bueno, se retroalimentaron eh, pues mutuamente en efecto una parte es la, una revisión de las leyes digamos que viene a abonar a estos análisis que ya han hecho pues, muchos autores principalmente en antropología jurídica pero que han hecho digamos como la, el, el análisis de las legislaciones en términos muy generales y aquí quisimos abocarnos a hacer el análisis de esas reformas que se han dado en los estados que como decía de doctor Ordóñez, en efecto tienen sus matices el caso de San Luis Potosí bueno pues es la excepción no creo que esa es la, de las que nosotros revisamos pues es la única legislación que se hace después de una consulta un proceso bastante largo de un, de un año en donde eh, Agustín pues tuvo mucho que ver en, en, el, en la construcción, en el diseño de todo este proceso, y no solamente sino en el diseño, sino también en el contenido de la legislación, y que, bueno, él dice, se reconoce lo que ya existía, ¿no? Tanto estas eh, rondas policiales comunitarias, tanto el ejercicio de justicia, como este ámbito, eh, diríamos, pues cuarto ámbito de, de gobierno. Y contrasta con una legislación como, por ejemplo, la de, la de, la de Puebla, en donde... En cuatro sesiones de tres horas cada una, fue el resultado de una, de como resultado la, la reforma. ¿no? Eh, encontramos también, eh, ustedes podrán ver en el texto, pues procesos locales interesantes como el caso de Querétaro, donde la CDI primero fue como aleccionar, leccionar, dice Adriana Terben, ¿no? a todas las localidades que estaban incluidas como indígenas por parte de la CDI y donde dice que le pasaban videos de las pirámides para decir, miren, ese es su antepasado ¿no? esa este, es su historia, de ahí vienen ¿no? para que cuando fueran a preguntarles en las asambleas de las localidades consideradas pues, como indígenas dijesen, sí, bueno, pues somos se autoascribieran como, como indígenas y de ahí eh, hubo de, pues, ejemplos muy interesantes en el sentido de que hubo quienes dijeron sí, nos consideramos como tales si eso implica que entonces vamos a ser considerados en, la, en los presupuestos destinados a la población indígena o a uh, otros de donde dijeron, bueno, es que nosotros sí pero los de la otra cuadra ya no son y si nosotros nos decimos, los demás se van a, a molestar y entonces, ¿qué, qué hacemos? No? o una comunidad que se llama Jalpa, si no mal recuerdo en donde dijeron, no, nosotros no somos indígenas y tampoco somos mestizos porque ser mestizos implica no tener identidad, no tener arraigo a la tierra y nosotros nos autoabstenimos como españoles entonces, digamos que pues digamos, hay una serie de matices, por eso es importante entender los procesos locales, no solamente cómo se construyen las leyes, qué actores intervinieron, fuerzas políticas, actores políticos, como el caso de Veracruz, donde fue como resultado de la situación de la crisis eh, que se sí vivía por las elecciones bastante cuestionadas cuando asumió la gobernatura Fidel Herrera, ¿no? En donde no hay realmente en Veracruz un movimiento indígena que tenga reivindicaciones como tal, sino ahorita están más bien en el proceso de la remunicipalización, que es la demanda central digamos que podríamos señalar en el caso de Veracruz, o el caso de Michoacán en donde la ley responde a un mandato del Tribunal Poder Judicial de la, del Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena al Congreso ¿no? que elabore, que armonice su constitución estatal en materia de derechos indígenas. Es decir, queremos dar cuenta de esa heterogeneidad tanto de los procesos de construcción de leyes el análisis de sus alcances, de sus limitaciones, cómo es que son construidas las tensiones y las negociaciones que se dan al interior del Congreso, pero también, en efecto, cómo es que estos actores indígenas también participan en la construcción y en los contenidos de esa legislación. Es decir, hay una relación de ida y vuelta, no es eh, vertical, totalmente en sino que también participan, y bueno, ahí mucho tiene que ver, porque ahí podríamos poner muy claramente el caso de, de Cherán. Pero también cómo estos procesos locales nos dan cuenta de esta vitalidad de movimiento indígena, a pesar de toda esta serie de políticas eh, indigenistas, y bueno, de esta eh, política multicultural no liberal, ¿no? donde niegan, en esta revisión de las leyes, vemos que se niegan los derechos fundamentales eh, que son el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a la participación y representación política el derecho a la justicia y el derecho al desarrollo y en donde podemos ver, digamos en general, que los derechos eh, culturales son los que son reconocidos pero desde una visión totalmente aceptable, tanto política como económicamente ¿no? estos procesos locales nos dan cuenta pues, de la heterogeneidad en donde en efecto, como decía cuál que me pareció un poquito eh, exposición que logré eh, escuchar, me pareció que introduce muy bien esta presentación del libro, hablamos creo que de lo mismo, ojalá hubiera estado su exposición en este texto porque redondearía muy bien, eh, pero bueno, no solamente están estas estructuras políticas, sino también quisimos dar cuenta de las luchas faccionales de las que a veces no hablamos mucho, que son también las que están muy presentes en, eh, las, en las comunidades indígenas y en donde los, cuando se dice los partidos políticos llegan y nos dividen, nosotros proponemos que eso no es, en el, digamos, es, no es un supuesto el que tengamos que partir, sino obedece o debemos entenderlo más bien, analizarlo etnográficamente. Cuando están diciendo eso, ¿a qué se están refiriendo? Son espacios en donde las luchas faccionales tienen, eh, tratan de dividir sus diferencias cómo están interpretando y adecuándose a estos contextos jurídicos. Uno sí, en, la, en esa etnización instrumental, que llaman algunos, decir, bueno, sí, si sí, sí es que así nos llamamos indígenas, vamos a obtener recursos, bueno, pues así nos llamaremos. O quienes, no solamente eso, sino que también hay procesos de reconfiguración, como decía Acuavi, ¿no? una reetnización en donde dicen, bueno, vamos a reconstruir o recuperar o eh, adecuar ¿no? a estas nuevas eh, maneras de ser eh, como eh, comunidad. Entonces, digamos eso es lo que hemos tratado de dar cuenta en este en este texto, que esperamos pues, sea sujeto de, de lectura y de crítica en el buen sentido. Bueno, pues no quiero robarles más tiempo. Pues muchas gracias. Pues, bueno, no sé si... Ah, Primero vamos a darle una constancia, un reconocimiento a la doctora por su presentación el día de hoy. Muchas gracias. Y pues eh, desde mi perspectiva yo creo que está muy bien, muy interesante el ejercicio para quienes estudiamos derecho constitucional. Bueno, yo soy politóloga de formación y después constitucionalista y creo que esto es lo que podría conjuntar bastante bien las dos cosas, ¿no? Tanto el estudio de las leyes y cómo se configura desde el Poder Legislativo en relación con, el, con la realidad social. Y vaya, todos los derechos eh, humanos son producto de la lucha eh, comunitaria, de la lucha organizada, y pues creo que vamos bien ¿no? en ese sentido, en, en términos de los derechos indígenas. Y este, pues bueno, no me queda más que agradecerle. Ah, sí, tenemos aquí dos libros. ¿Tres? ¿Tres? Sí, <tose> a